Defenderse solamente te rodea, nada más. Y no te ataca. Eso sí, su miel sabes veces es más natural que la nosotros, más que todo más, más medicinal que nosotros conocemos. Nosotros pusimos dos veces al año esta miel. ¿no? Cura todas las enfermedades de los bronquios, las articulaciones, y últimamente tus resultados con la de la, la carnosidad de los ojos solamente se en pequeñas gotitas ¿no? al final del recorrido ustedes van a hacer una comparación, una degustación ¿no? de esta miel ¿no? alguna pregunta de la abejas ¿y esa miel de este tipo de animal ¿qué, qué este, acciones curativas tiene? yo les dije, sobre todo lo que son los bronquios, la bronquios glipio, glipio. Glipio. las articulaciones, de la artrosis, ¿Artrosis? Ah, solo se toman pequeñas gotitas no, para mi madre que sufre de artrosis Sí, últimamente dando resultados buenos yeah. con las Cata, con las de los ojos. ¿Te la echas o tomas? Te la echas un poquito. Un poquito. Un poquito. Ah. Eh, solamente se toma en gotas. En gotas. Ah. Eh, nosotros producimos dos veces al año porque uh -huh. es esencia. Ah, no? es perfecto.